Buenas tardes. Damos inicio al encuentro que el programa sociocultural Siembra de Lectores tiene todos los meses. Este mes le corresponde a Estela Dupuis, Teli para sus amigos. Nos conocemos desde hace años y tenemos afinidades espirituales. Esto contribuyó a que nuestra amistad fuera de inmediato. Cada vez que Telly regresa a su país, nos vemos. Además, nos comunicamos a diario, se puede decir, por los medios tecnológicos. Estela Dupuy pertenece al colectivo literario Letras de Fuego y colabora con el programa sociocultural Siembra de Lectores. La escritora Estela Dupuy tiene vastos conocimientos en la cultura milenaria de la India viajera incansable, observadora de diferentes culturas y estilos de vida, maestra de yoga desde hace muchos años. La escritora Renata Durán, poeta, amiga de Estela Dupuy, desde la niñez, conversará con ella. Para que conozcan a Renata Durán, es escritora, poeta, abogada, viajera, también incansable. Vivió gran parte de su vida en Europa representando a Colombia en diversos organismos internacionales. Ha escrito numerosos libros de poesía que han sido traducidos a varios idiomas. También escribió la biografía de cuatro mujeres imprescindibles y reci recientemente publicó la novela Eva y el vuelo, con ustedes, Renata y Estela, adelante. De Telia nuestra América Latina es una dicha poder compartir con compañeras de, de Panamá y de otras partes este rato y poder compartir la alegría de nuestra amistad. Eh, eh, de Telia pues les contaré que es una eh, viajera incansable que ha hecho una, un proceso que para mí ha sido muy lindo vivirlo desde cuando éramos niñas porque ella siempre se interesó por todo lo esotérico y en especial por la India y tenía una especie de amor locura por la India y así empezó a meditar y a hacer yoga desde muy niña, desde muy joven eh, yo apenas he sido su discípula y mezcla es que discípula no muy permanente en cuanto a las prácticas pero ella empezó a enseñar meditación muy temprano a enseñar el yoga, a practicarlo y todo lo que ella, ella iba aprendiendo quería contárselo a los demás quería que, que ojalá los otros pudieran vivir esas experiencias de, de iluminación de apertura, de amor que, que han llenado su vida y pues yo he sido privilegiada de tener la amistad con ella eh, ella se define a sí misma como viajera y observadora de diferentes culturas y estilos de vida siempre nos propusimos que el mundo era pequeño para lo que se podía hacer y evidentemente ella sí lo hizo hasta los últimos extremos hasta llegar a, a las cimas del Himalaya es decir, no se ha detenido nunca en ninguna de sus, de sus eh, aventuras eh, durante más de 10 años visitó los rincones más remotos y áreas tribales de la India y de toda Asia, pero había ido frecuentemente, aparte de esos 10 años en que ya los vivió y exploró y hizo hallazgos maravillosos como los que les vamos a contar, eh, ella les contará mejor que yo, eh, pudo eh, profundizar y practicar eh, sus conocimientos. Eh, yo creo que una de las preguntas que yo voy a leerles es los libros que ha publicado Estela y además de sus viajes a todas partes del mundo a África, toda América Latina, Europa toda, India, eh, todo el Asia o sea, realmente una viajera por el mundo ha publicado artículos, novelas, ensayos y unos libros prodigiosos eh, además ha sido traducida y ella misma ha logrado traducir porque habla perfectamente el inglés y el francés, sus libros a otros idiomas eh, sus libros son empieza por uno eh, que se llama Memoria de Viento maravilloso que ya, ya les contará porque es el recuerdo de un ancestro de ella de, que, que era una persona que la, la llevó a comprender que la magia podía existir eh, que podía existir un universo paralelo llamémoslo así o un universo más amplio y esta, eh, ella la encarnó en, la, en un personaje que se llama Dolfina en el libro Memoria de Viento ese libro Memoria de Viento ella ya les contará mejor eh, sí. siguió a otro que se llama De Cuba al Tíbet porque además la influencia cubana toda la influencia panameña y cubana siendo ella panameña eh, su afinidad con Cuba y además eh, abuelo de Cuba la marcó mucho, la ha marcado mucho y la hizo tan, tan inquieta y tan aventurera los otros libros son La Puerta de Jade un libro supremamente especial eh, en el que hay ya eh, manejo de los tiempos eh, hay manejo de experiencias espirituales o de telepatías o de viajes en el tiempo que ella misma hace pero no es nada esotérico es muy histórico y muy agradable de leer eh, Telika Mandir es el otro cuando ella descubre, ya les contará ella mejor, cuando ella descubre los templos de las yoginis en la India y, y luego les leo los otros libros que ya ella les contará de qué se tratan eh, los otros libros son el oráculo, oráculo de las yoginis que ella les explicará porque nació de su voluntad, aparte de hacer un hallazgo muy especial en, en Nepal que les contará otro que se llama Experimentando las Diosas eh, este libro tan precioso Este libro tan precioso Es hecho por ella y amigas hindúes y norteamericanas Que la ayudaron en su evolución y en su conocimiento O compartieron Porque ya las cuatro son artistas eh, médicas eh, otra, otra persona que ayuda para los partos O sea, toda la energía femenina en práctica La enseñada por las yoguis. Luego eh, está el último, que es más allá del río Níger, en que también ya hay unas vivencias espirituales y físicas eh, de una historia de amor muy linda. Eh, el Kaulanaya Nirnaya, es pues, por el que yo empezaría a preguntarle a Teli, que nos cuente, aparte de todas sus vivencias eh, vitales y espirituales, el Kaulanaya Nirnaya, cómo surgió y ese hallazgo tan precioso que pudiste hacer. Del, del texto y bien qué consiste. Bueno, qué maravilla poder estar con ustedes y eh, pues que sean dos grandes amigas que me entrevistan aquí y que estén mis otras amigas también ahí y bien otras plataformas, sé que también nos están acompañando. Entonces, eh, sí, efectivamente, la India ha sido para mí ha cambiado mi vida, es que la India, eh, eh, algo pasó con la India y conmigo, yo creo que antes de que yo naciera, <ríe> eso mismo lo dicen los indios porque yo soy vegetariana y... y y es muy raro que una persona que haya crecido que nació en panamá y que haya crecido en colombia porque fue donde más tiempo viví en cuba etcétera pero en países donde se come carne desayuno almuerzo y cena que haya nacido <risa> vegetariana Entonces los indios dicen wow pero es que usted debió ser bueno ellos siempre exageran un poquito la india es bien especial para mí y y, y, y cuando ya resolví porque pues yo era una persona que, que trabajaba y que trabajaba en el mundo del lujo y que, y que pues vivía de otra manera hasta que un día comencé a escribir pero esto y me gustó pero por qué fue que comencé a escribir si les quiero contar un poquito de eso porque fue como chistoso es que eh, yo trabajaba en, en realidad en Louis Vuitton, era, era la, la, la, la directora de Louis Vuitton en Ginebra, y me había propuesto un trabajo en Bulgari. Y entonces, pues Bulgari también, la, esta cadena de joyas tan famosa, entonces, y, y me ofrecían un salario mucho mejor. Entonces, eso fue mucha la, la, la tentación. Y yo dije... De, eh, lo voy a pensar y me fui en ese momento a el tíbet al monte kailash que es un monte muy sagrado y me fui ahí y les dije denme un mes y yo vengo y, y doy la respuesta y cuando regresaba al monte kailash dije no tengo la respuesta a mí se me había olvidado que yo trabajaba se me olvidó todo y ya pues cuando regresaba a la realidad ¿Qué iba a hacer? Entonces había ahí en la recepción del hotel, el momento que pensé tengo que encontrar la respuesta, veo que había decía astrólogo hagamos que un astrólogo me diga qué, porque yo no tengo la respuesta. Y entonces el señor me mira la mano y hace cálculos y la fecha de nacimiento y todo. Y me dijo que no me fuera donde estaba, que estaba muy bien, pero que yo tenía dos cualidades muy buenas para ser escritor. Y le digo yo, escritor, dígame qué. Me hizo una mente muy estructurada y mucha imaginación. Y dije, ah, sí. Me dice, ¿por qué no escribe? Y dije, bueno y a partir de ese momento comencé a escribir, y yo no soy como Renata, yo siempre admiré, mis amigas, no solo Renata, sino otra amiga Armira, tenían mucha sensibilidad en, en la escritura, en las letras, a mí me gustaban las matemáticas y no la escritura, entonces allí comencé a escribir, yo había escrito hasta ese momento solo reportes eh, comerciales, y entonces, bueno, y, y yo no había vuelto a hablar en español y yo hablaba era solo francés y bueno, pero comencé a escribir en español y me gustó tanto que luego comencé a soñar en tener tiempo, largas temporadas para escribir y para, y para, para pensar, etcétera y así fue como cambió mi vida renuncié y me fui para la India y entonces me fui a la India y ahí, y yo ya, bueno, había publicado dos libros de ahí, uno, uno, solamente Memoria de Viento y entonces ahí en la India comencé a, a, a, a viajar y hice ese libro Teli Kamandir que porque me encontré, imagínense, encontrarse uno en la India que hay un templo que se llama Teli las, entonces yo dije, Teli Kamandir quiere decir el templo de Teli, por fin tengo una diosa que se llama Teli, mis amigas españolas que, que cuando una vez en, en esos colegios de verano que me mandaban mis papás a mejorar el francés, entonces, todas tenían el día del Santo. Y yo decía, no hay Santa Estela, yo no tengo Santa. Entonces, de encontrar por fin una, una Santa que se llamaba Telly, que, quedé feliz. Pero es que no era, Telly no era, no era el nombre de Santa cuando yo me puse a investigar. Telly es, quiere decir los, el, el, el, los comerciantes de aceite. Entonces, pues fue, fue interesante y escribí un libro que tiene que ver con los aceites de Ayurveda y con esos tiempos, como decía Renata, esos distintos tiempos que, que, que, que se crean y que porque uno cree que este es el único presente, pero es que hay muchos presentes y yo siempre estoy andando como en esos otros mundos, viajo así y así fue como ya viviendo en la India, me eh, eh, conocí pues mirando distintos templos. Me encontré con unos templos que se llaman los templos de las yoginis, que tienen 64 diosas, y son, son preciosos. Y entonces me interesé y lo que pasa es que yo soy muy intensa. Yo todo lo hago con mucha intensidad. Entonces, cuando me meto en algo, me meto de lleno. Ustedes, pues miren atrás, todos mis libros acá, acá, acá, por allá están los que son en español, en francés, pero todo lo que hay acá es de la India. Todo lo que me rodea es de la India. Entonces, la intensidad es fuerte. Y yo me puse a, a estudiar porque uno tiene que leer y cuando tiene un interés, pues ¿cómo lo hace? Lo hace leyendo, pero no solo leyendo, sino en la experiencia. Y para mí ha sido muy importante ir a los sitios, por eso es que soy viajera, porque me gusta sentir un, un, una ciudad, sentir un monumento, sentir un templo, vivirlo, vivirlo ahí y oír los sonidos que se oyen. Antes de que existieran los teléfonos que todo lo, lo graban, yo me iba a los sitios con una grabadora y grababa todo lo que, lo que escuchaba, que esos, esos sonidos que existen en tal parte o en tal otra, esos sonidos son, son únicos. Y uno, pues, ¿cómo los va? una foto, te, te muestra cosas, pero los sonidos, ¿cómo? Ahora pues con las cámaras y uno filma, hace el filme, etcétera. Nos faltan los olores, que también te ayudan a tener todo esa, ese conocimiento de los sitios. Entonces, así fue como leí en un, en un artículo que había, con relación a estas diosas, habían unos manuscritos y así fue como me embarqué y me fui a Nepal. Pero eran unos manuscritos que nadie conocía y entonces por fin los encontré, pero fue pura cuestión de magia porque estaban mal mal uh, mal uh, catalogados y entonces yo no sé quién habló por mí dijo deben estar catalogados entre los textos budistas y resulta que ahí estaban, siendo que no era un texto budista y así fue como los encontré y no solo eh, y le pude tomar fotos sino que después me encontré también mágicamente con un señor que me ayudó a estudiarlos, a leerlos, me enseñó un poco de sánscrito y así fue como eh, ayudé en la traducción de este, de este importante manuscrito y que se transformó en otro libro en también en francés, o sea, no solo está en, en, en inglés, pero también está en francés y en español porque es un texto sagrado muy importante. Pero no solo he escrito eso, sino que también pues la ficción. Hablanaya Naya. Milnaya. yo sé, es un, es un libro muy, muy profundo, sagrado, pero quizás pudiera aludirles a, a, a Mansiandranath y al al pez, a la relación con el agua y todo eso que también tiene que ver mucho con tus libros de ficción, de supuesta ficción. Sí, efectivamente es que eh, cuando uno escribe pues está influenciado por lo que vive, por lo que lee y estos, estos textos sagrados pues de una de alguna manera comienzan a vivir en uno y ahí fue donde, donde el, el, el, este texto se le atribuye a un maestro que se llamaba Matsiendranat, o sea, Matsya quiere decir pez, entonces él era el señor de los peces, Nate, señor, y. Este personaje efectivamente se volvió para mí también muy importante y es el protagonista principal de otro libro que, que escribí en, en, en español y lo tradujeron al inglés y me publicaron en la India que se llama eh, In the belly of the fish, en el vientre del pez. Y entonces ese libro es, es, es como... Es, es, todo, es un poco loco, <risa> muchas, muchas cosas porque no solo a mí me, me han influenciado las historias de la India que se, se encuentran en los puranas, en, las, en, en muchas historias eh, religiosas o, o, o semi-religiosas que uno las oye, las lee, sino también pues los, los escritores latinoamericanos como García Márquez, como Juan Rulfo, que, que nos dieron todo ese, ese realismo mágico, que es lo mismo que se encuentra en las historias de la India. Entonces a mí me gusta jugar con esos dos mundos, con el mundo latinoamericano y el mundo, el mundo de la India, y viajar entre esos dos, y mis libros siempre están entre esos esos uh, entre esos dos mundos entre esos dos mundos que se parecen mucho aparentemente muy distantes pero que se parecen mucho en la fantasía, en la imaginación en los mitos que tienen cada uno de los lugares eh, precisamente en el tema de, lo, de las yoginis que, que es, es central hoy eh, tú encontraste descubriste una sabiduría muy antigua de la India relacionada con la energía femenina y te has empeñado en que esa energía femenina se equilibre en el mundo y él lo has hecho con mucha sabiduría a través de ese oráculo de las yoguines que también les podrías contar sobre eso y cuéntanos más porque realmente yo he vivenciado que sí hace mucha necesidad, es muy necesaria la energía femenina en el mundo que la tenemos todos los seres humanos, solamente que ha predominado la energía masculina después de un tiempo cuando, por ejemplo, en el tiempo de las yoginis había un equilibrio. Exactamente, entonces, eh, claro que todos sabemos que la India es un país entre los machistas, de los más machistas, porque eh, y, y viene también con con esa, como hay también castas y hay un, toda una estructura. Entonces ellos, la mujer, la, la pusieron muy al lado y los que han, los que traducían los antiguos manuscritos, pues todos vienen de un mundo muy masculino. Y entonces había cosas que yo leía que yo decía esto no puede ser, porque, porque era evidente que eso no podía ser y eso me motivó a, a, a, a yo misma querer traducir lo que, lo, que traba, lo que ayudé a traducir porque yo decía esto no puede ser que, que eh, había como, como hablaban de la mujer era, era como si fuera un objeto algo que se usa y se deja etcétera entonces a raíz de eso me puse a investigar y efectivamente hacia el siglo 8, 9, 10 en la India, la mujer tuvo, estuvo catalogada al mismo nivel que el hombre. E inclusive y, hubo diosas, ellos sí veneraban diosas y las yoginis era una manera de venerar eh, la, la energía femenina. Sí, pero eh, actualmente ellos veneran diosas, pero la mujer no. Entonces esa es la diferencia. Sí. En esa época la mujer adquirió poder también de que sobre todo a nivel espiritual porque según la tradición en la india para uno eh, llegar al cielo se puede decir eh, eh, realizarse tiene que ser hombre y de casta Brahmi. ¿Mm? si no eres hombre es, es, el hombre es el más evolucionado para poder ir como al cielo. O sea que la mujer y la mujer se le no se le permitía ni aprender sánscrito ni, ni tener una vida espiritual, sino hasta hace relativamente poco. La mujer debía estar en la casa limpiando, etcétera. Pero en ese lapso del siglo como 8 al siglo 11, la mujer tuvo todo su camino espiritual. Se, se llenó de, de energía y estas, este, este culto, esta religión, no, no era religión, pero esta corriente espiritual de las yoginis, le la, la, la, la daba ese, ese poder de que uno encuentra en uno mismo. Entonces, a raíz de ese libro que ayudé a traducir el Kaulayana Nirnaya entonces yo quería ponerlo de una manera lúdica, de una manera fácil acceso para la gente y se me ocurrió hacerlo en forma del oráculo de las yoguines. Entonces este, este es el, el, el oráculo que eh, son cartas acá, cartas que están así distintas de diosas, y hay una forma de leerlas, y hay una forma de pues de ir de ir Interpretando. Viendo, de interpretar y de eh, eh, hacer que las personas conozcan lo que son ejercicios simples de yoga, de simplemente respirar, de, de oír eh, sonidos que nos relajan, de tomar conciencia del cuerpo, entonces son paso a paso ciertas formas, pero se puede hacer de una forma lúdica de este conocimiento a través de un oráculo. Entonces, como todos los oráculos, como cualquier cosa que uno quiere enseñar, es importante tener una clave. Entonces dije, pues sí, vamos a hacer este oráculo y en ese momento, eh, pues en hacer unas cartas y llegó mi hermana Nancy, que ella es una gran artista, una, una gran pintora y entonces nos pusimos, yo le decía cómo hacerlas y yo también algo, algo pinto y entonces entre las dos, con una efervescencia en un mes, creamos estos dibujos así de A4 bastante grandes los creamos y pintamos y pintamos, luego Nancy se fue y yo me puse a escribir de qué se trataba cada diosa. Y pues con tanto que yo he leído, con tan, como tan metida que estaba en esto, digamos que la, la información pues un poco me llegaba. Voy a decir que me conecté, que me canalicé con, con las yoginis y, y entonces, eh, pues... Eh, Escribía lo que, lo que iba llegando de estas diosas que ya habíamos hecho los dibujos. Entonces, en un momento dado, por ejemplo, esta es preciosa, esta, me encanta. ¡Qué hermosa, es, hermosa! Sí. Creo que es Lavani. Lavani, Lavani. Sí. Que es un árbol y que Lavani quiere decir eh, belleza. ¿no? Entonces, eh, pues... Eh, cuando estaba escribiendo, hubo momentos en que yo dudé, dudé y yo decía, pero ¿quién soy yo para ponerme a hacer esto? Esto es un, un tema muy sagrado. No, yo dudé de mí misma, pero cada vez que dudaba, algo pasó. Por ejemplo, estaba escribiendo sobre el águila, las, las características del águila, y estaba muy concentrada, pero había lavado un tapetico y lo tenía en el patio de mi casa en Delhi, secándose. Y de repente, ay no, el sol cambió y lo fui a cambiar para que se siguiera secando. Y en ese momento que, que agarro el tapetico para cambiarlo, miro para arriba porque sentí una presencia, había un águila en la mitad de Delhi, un águila en mi patio entonces ahí yo digo hola cómo estás y, y, y ahí eso fue como una respuesta estoy escribiendo sobre el águila y se me aparece un águila así ha sido muchas cosas en mi vida y así siguieron las libélulas, los, los, los, la lagartija, muchos animales me iban apareciendo porque las yoginis tienen esa característica de que o están montadas sobre un animal o tienen la cabeza de un animal. Y les prometo que muchas de las respuestas entraron. Entonces comencé a dejar fluir, a confiar en mí y a dejar que la intuición siguiera su camino. Estas yoguines, Telly, si pudieras mostrar a la Vani o a una que tenga cabeza de animal, eh, hay unas que son toda la energía femenina con la cara femenina, pero hay otras que son con cabeza de animal. Otras tienen cuatro brazos, como en el caso de la India, de, muchos, de muchas figuras. Pero interesante que, que nos pudieras contar la, lo, por qué te llama tanto la atención las de cabeza de animal. Las, uh, las yoguinis de cabeza de animal me llaman mucho la atención y actualmente estoy escribiendo precisamente un, un libro sobre, que trata mucho sobre las yoguinis, sobre todo con cabeza de animal, porque preciso cuando uno lo busca, se esconde. <risa> Por ejemplo, esta es preciosa y esta viene de ese templo. Esta Yogini tiene, eh, tiene la cabeza de una cobra y es de un templo donde casi todas las diosas de tamaño humano, porque son de tamaño humano, tenían cabeza de animal. Entonces esto es algo que, que le, le llama a uno mucho la atención y para mí, que, que, que siempre he estado luchando porque yo tengo de todas maneras una, una, un, un intelecto y una, eh, un análisis que a veces me aterriza demasiado. Entonces, pues entendí que, que esa cabeza de animal es dejar que la intuición la intuición felina, la intuición de un animal, como la tienen, por ejemplo, cuando hubo el tsunami, yo a menudo hago esta este analogía, cuando hubo el tsunami en la India, mucha gente murió, pero antes de que llegara el tsunami, todos los animales de unas islas Andaman se subieron a las, a las cimas de las montañas, intuitivamente, o sea, la intuición de un animal es, es muy grande porque tiene el instinto de sobrevivencia. Entonces, eh, eso a veces es lo que necesitamos, a lugar de estar rumiando los, los pensamientos y pensando y pensando, a veces necesitamos simplemente vibrar en nuestro conocimiento intelectual y no, que digo, intuitivo y no intelectual. Entonces, la cabeza de animal para mí es ese, ese, ese mensaje, que ya de por sí lo tenían los chamanes. ¿no? Los chamanes en, en tantas zonas del planeta tienen ese conocimiento. Y de hecho, para sus rituales se ponen, por ejemplo, los de acá de Colombia y de la Colombia precolombina, la cabeza de jaguar, sobre todo porque es el animal eh, más importante para la selva amazónica, para ellos. Exacto. Sí, Teli, te sería lindo que nos contaras además eh, de todos esos viajes al Asia, a la parte de Mongolia, eh, que no está ligada a las yoginis, pero que han sido hallazgos para ti muy bellos. Eh, Efectivamente, en un momento dado, hace poco me hicieron una entrevista y, y me dijeron que, que, que, que me, me, cómo me, me, eh, me influenciaban los viajes y, y, bueno, y la India, pero efectivamente los viajes me influencian terriblemente porque ahí todo te sales de lo que uno conoce, de lo que es establecido y te pones, te enfrentas a un mundo que es distinto, no más cuando vivimos en la ciudad y vamos al campo y vemos los animales y oímos los grillos y nos encontramos la culebra y esto y lo otro, Como eso nos hace conocer facetas de nosotros mismos que antes no conocíamos, o sea que exponernos, a lo, a lo distinto siempre nos va a influenciar y pues sí me, me encanta viajar ya les digo que yo nací en panamá soy pura panameña nacida en panamá hija de madre panameña pero pero el acentito que tengo <ríe> resulta que al mes un mes ya estaba yo viajando y fuimos a cuba <risa> y después estábamos viajando y fuimos a Colombia y luego estando en Colombia pues yo iba todo el tiempo a visitar a mis abuelos a Panamá o a mis abuelos a Suiza, o sea el viaje siempre estuvo en, en mi vida, entonces a mí me encanta estar en un aeropuerto, me encanta preparar las maletas, me encanta decir ¡Adiós! <ríe> ¡Ya vengo! ¡Aquí estoy! <ríe> claro, y vives otras vidas, viajar es vivir otras vidas dentro de la vida, que es una maravilla. Sí. Eli y, y Renata, tenemos el último segmento, que es las preguntas... De los asistentes. Y yo quisiera iniciar con una pregunta. Teli, ¿qué ha significado para tu creación literaria, tu creación artística, el tiempo de pandemia? Bueno, ha sido, ha sido, muy, ha sido muy productivo porque en este tiempo de pandemia, pues. La primera parte la he dedicado al francés y, y pude con, concentrarme y traducir ese libro, el Kaulayana Nernay, al francés, traducir el oráculo de las Yoginis al francés, porque me vinieron a buscar, ustedes saben que, que normalmente uno va y busca a los editores y que no es fácil, a mí me vinieron a buscar de Francia a proponerme que, que si yo podía traducir mis propios libros y yo pues nunca digo que no entonces dije, ay sí, claro pero hace rato que yo no hablaba francés entonces fue, fue un challenge pero tuve este tiempo para hacerlo entonces fue muy bueno ya, ya salió el tabla yana de maya y pronto va a salir el oráculo de las yoginis en francés entonces pude hacer eso, pude también eh, ¿Qué más? Sí, es que ha habido ha habido bastante y ahora estoy eh, también trabajando en un libro y ha sido el momento, pues, de viajar de otra manera, de viajar a través de los libros, de leer, de interiorizar, de viajar a nuestro propio interior. Entonces he seguido viajando de otra manera, pero viajando. ¿Y te ha hecho falta ese viaje, ese viaje? O sea, no el, el viaje físico te ha hecho falta o lo has, podido, lo has podido solventar o más bien minimizar con el viaje a través de las lecturas. Ay, cuando uno tiene el pati caliente, creo que llaman, ¿no? Cuando uno es pati caliente, es difícil quedarse quieto y si sí he soñado. Ay, ¿para qué voy a decir? Acá, como no te, nosotros no tenemos carro, nosotros normalmente pues cogemos los Uber, etcétera, o, o el metro, porque acá todo funciona muy bien. En, en Boston, donde, en Cambridge, es donde vivimos. Pero pues con, con lo de la pandemia ni siquiera, pues uno no coge, no cogía Uber ni nada. Ahora que estoy vacunada la cosa comienza a cambiar, pero hasta, hasta hace poquito no nada. Entonces he caminado por el barrio, me conozco cada calle, cada casa, cada… no, eso sí… He, he mirado mucho el alrededor. Pero no, ya, mucho. Y seguramente has planeado hacia el futuro. Qué bueno sería que algunas personas, o cada una, formulara una pregunta. ¿Ah? ¿Sí? Eh, la he escuchado con mucho detenimiento. Me ha encantado. Eh, un estilo totalmente diferente de exposición cultural. Yo quería preguntarle, eh, en su viaje por la literatura indostana, eh, sabemos muchas, muchas personas que estamos este, inmersos en esto, que la India estuvo con ocupación británica por mucho tiempo. La literatura ha sufrido algún resabio o tiene alguna secuela en lo que es los libros que provienen de los, de los propios autores eh, nacidos en la India. Y por otro lado, cuando usted se refirió a las mujeres, yo quería preguntarle, ¿cuál es el enfoque que tiene la India, por ejemplo, con una estadista como lo es Indira Gandhi? Lo que decía Renata, muchas gracias, Olguita, lo que decía Renata, de que se veneraban las diosas, la India tiene facilidad a deificar Personajes, entonces Indira Gandhi ellos pues fue otra Debbie más, entonces la aceptaron así porque, porque era hija de Nehru y ya venía con un, Gandhi, un ¿no? carruaje, ya venía en un carruaje, entonces ella fue fácil de, de, de edificar sí. y la aceptaron así, pero eh, el, lo que me dices de si sí ha habido mucha, mucha literatura post eh, de, post uh, british de, después de la independencia y pues con todo lo el resentimiento y mucho hay esa tendencia en la india a decir de que todo todo lo malo viene de los british <risa> que no es que no es tan cierto pero pues es lo normal la reacción normal que puede uno tener a fin de cuentas es un país que tiene que 75 años de vida 70 y algo, entonces es, es, es poco, todavía hay, hay todas esas cosas que, que resalen y la, hay muchas mujeres que están escribiendo ahora, pero esos son los pocos, lo que, en, la, en la India hay 1300 millones de gente, mucha gente y, y, y los, los que son eruditos son muy poquitos y la, la clase media y la clase baja sí se, se rigen por normas antiguas y ahí la mujer todavía está, no está tan bien. Y entonces estas cosas de que hablemos, la, la mujer educada sí, por ejemplo, mis amigas son todas fuertes, son mujeres inteligentes, fuertes. Y, y, y entonces sí hacemos una labor de hablar, de publicar libros, etcétera, hablando de... de, de de empower, ¿no? de llenar de poder eh, a la mujer y que se realice como mujer y como ser humano. Es que al fin de cuentas no somos distintas, sino somos seres humanos todos. Y como tal, pues tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Buenas tardes. Hola. Hola. Una pregunta, retomando la pregunta de, de Olga, la que nos precedió. ¿Hay en los escritores indios influencia de escritores británicos? La claro. Ah, sí, sí, claro, claro que sí, porque eh, la India tiene muchos, tiene, yo no sé, como 200 lenguas y, y más uh, dialectos y el, el, el, la lengua común es el inglés. Entonces, eh, pues la gente que ha estudiado eh, el, el inglés ha sido muy muy importante y obviamente han sido influenciados por él y escriben, muchos escriben directamente en inglés, no más eso que escribir en inglés ya es britishización como se diría, no sé sí, sí sí es adoptar la otra lengua que casi es propia ¿no? Mm. Eh, Tienen alguna otra pregunta? Sería muy interesante también. Ah, tú, mira, Heira Yoga, qué nombre tan bonito. <risa> Quería mira. preguntarle eh, Estela, ¿tu apellido oh. debe ser pronunciado en francés o como se le dice. Yo le llamaría Estela Dupuis. No, ¿Cómo se no. Dupuis, no, porque Petit es Dupuis. Es distinto es. es y, Dupuis. Dupuis. Si lo quieres pronunciar. Hacia, como en español sería dupuis, preferible a dupuis. Y en francés es dupuis, dupuis". dupuis. Puis, okay. que originalmente tenía una T por ahí y sería del pozo, porque ah, probablemente oh. en el pueblo de mis ancestros suizos había un pozo. Entonces, oh. entonces yo, a mí me encanta decir que yo soy Estela del pozo. Ah, qué bonito, sabe que en la India dio un publicer en el año 2000, una mujer que ganó el premio de periodismo en el año 2000, una indostana, eh, no, no una, re, no eh, una celebridad, una mujer que ha escrito mucho, que ¡Ah! saltó de escribir el, el inglés, que aprendió básicamente y luego se fue al italiano. Ah, ella, sí, sí, sí, esta. Preciso hoy hablé de ella en, en el. En ella el, es, ella el, es, es sí. exacto. ¿Cómo se llama? Ella se llama John eh, Palajiri y es así, es, aquí, es así, es, es, es eh, bengalí de la región del Bengala, eh, indio, que, que es donde culturalmente es donde más cultura hay, lo que era Calcuta, eh, toda esa zona, eh, y los, los bengalíes son muy orgullosos de su lengua, tanto fue que el, el Bangladesh, que también formaba parte de todo lo que era el bengala, el bengala do, durante, eh, indio, ellos tuvieron su independencia de Pakistán, porque cuando hicieron la, la división, eh, Bangladesh quedó parte de Pakistán porque, porque eran musulmanes y entonces ahí eh, el, el, el, uh, los, los pakistanes no eran queridos con, con los bengalíes muy distintas las culturas y los pakistanes quisieron eh, poner el, Pakistan, el pakistaní eh, como lengua y los, los bengalíes hicieron la revolución y para su independencia como país Bangladesh fue porque les quisieron imponer una lengua que no era de ellos porque Rabindana Tagore porque hay muchos escritores muy importantes que venían de esta zona y esta señora originalmente es de ahí ¿Alguien más quiere preguntar algo? interesante saber, por ejemplo, la la fonética hindi ¿no? es nasal, ¿cómo es la fonética hindi realmente? Ya que usted conoce bien esa parte. Es es, es un poco nasal y un poco, sí, sí, es, es, y es distinto al bengalí que es distinto. es, es, es es distinto, yo no sabría cómo, cómo identificar, cómo describirlo. Una no, pregunta, eh, perdón. Eh, espera. Ah, okay. eh, los indios, o como lo dicen los pero realmente el nombre de ellos son indios, ¿no? Los indios acá no son, son aborígenes. ¿Los indios, ellos aceptan eh, la literatura occidental o no? Sí, claro que sí, claro que sí, y por ejemplo, hubo varios poetas que fueron invitados por, eh, por el gobierno, por, por la embajada de Colombia en la India cuando yo estaba, y fue un pues, hubo una, una concurrencia impresionante de los indios que estaban interesados, y había la traducción simultánea que se hacía todo esto, pero me di cuenta de cómo se habían fascinado con con los poetas colombianos y, y, y, y pues poetas colombianos que quién conocería Colombia, digamos, está tan lejos y sin embargo es, eso estuvo así lleno, lleno, lleno y por ejemplo Norma que fue embajadora de Chile en, en, en, en, en la India también nos puede hablar porque seguramente ella tuvo más contacto hacia ese nivel, ¿eh, Norma historia que yo creo que refleja un poco lo que es la cultura en India, que me ocurrió a mí y que yo le he hecho esta historia a Estela porque la encuentro realmente que refleja la capacidad que tiene los indios, no solo de leer, que les encanta leer, de escribir, también les gusta escribir, sino además de aprender de la literatura de otros países. Eh, en una visita a Calcuta, a lo que, que ahora llaman Kolkata, me llevaron a comprar unos manteles que son típicos del área de eh, Bengol, que son muy lindas, me ¿no? llevó la, la hija del cónsul honorario de Chile en, en Bengal. Y me presentó a un señor en una tienda y le dijo, aquí lo traigo a la señora de de Chile a que le compre uno de sus bellos manteles. Y el señor que estaba detrás de la estantería de manteles en el local me miró y me dijo, ah, pero qué interesante, eh, usted es de Chile. Bueno, vivo en Chile, aunque yo originalmente soy puertorriqueña pero representaba a Chile en ese momento, sí, le dije, me no sonreí, pero bueno, yo soy un gran admirador de Pablo Neruda. Y a mí me encantaría, si usted me permite, recitarle una poesía de Neruda. Cuando se sonrió, no tenía dientes, lo que es muy raro, porque los indios tienen bonitos dientes, pero este señor no tenía... No, perdón. Bueno, Lo que se... <coughs> pero dice ustedes el modelo socioeconómico que tenía el pobre Caballero. Sin embargo, sin embargo, él eh, se puso a recitarme una poesía de inglés y yo cuando terminó, que estaba realmente impresionada y encantada con escuchar a este señor, le pregunté, pero usted cómo. Llegó a la luna. Entonces me dijo, bueno, yo vivía de chico muy cerca de una biblioteca y mis padres no me dejaban salir a jugar, pero sí me dejaban ir a la biblioteca. Y yo aprendí a muy pronto y aprendí a admirar lo que es la poesía, a conocer la poesía y por eso me enamoré de mi luna. Y realmente eso le indica a uno el nivel cultural que tiene mucha gente niña, que aún siendo gente de un socioeconómico muy bajo, tienen esa capacidad de llegar hasta la literatura, particularmente la nuestra Así que fue una experiencia súper linda. Pues, ya nos queda para que te despidas de todos, dando, yo también a nombre Siembrale de Lectores le doy las gracias a Renata por su destacada participación a ti porque has conversado con todos nosotros de manera muy amena y tú te despides no solo del público que está aquí sino el que está en las múltiples plataformas que en estos momentos están viendo, aunque no participen tan como espectadores así que disculpa, adelante. hay una persona que tenía una pregunta eh, Ambrita, para que pueda completar ella su pregunta Gracias, muy amable Pues yo quería saber por un viaje pendiente que tuviera en el corazón Telly, y si hay alguna yoguini especial para ella, yo sé que ellas son en grupo las yoguinis, pero si hay alguna que resuene por alguna anécdota en su historia <risa> Sí, en realidad si sí hay una una, una sola, eh, no pues todas, es como depende del día, depende del momento, hay algunas que me sintonizo con alguna más que otras, por ejemplo hoy te podría decir que esta es la que sale y es Chamunda, <risas> y Chamunda me encanta, Chamunda es una diosa, no solo es yogini sino es diosa y es fea y vieja, y normalmente uno no se imaginaría que, que veneran y que una diosa fea y vieja con los senos caídos llenas de estrías sería interesante para alguien para venerarla y amarla, pero resulta que ella representa lo que todos, eh, representa la, la sabiduría que da la edad. Entonces eso... Eh, a mí me encanta y la protección que da uno con esa sabiduría. Entonces, ahora que estoy llegando a mis 70 años, me despido de ustedes <ríe> con esa sabiduría y espero que todos eh, le, eh, alcancemos a, a siempre aprender más y que no importa qué edad tenemos, nos dejemos influenciar por todo lo bonito que existe a nuestro alrededor. Y ese es mi mi forma de despedirme, que todos aprendamos cada día más de todo lo que existe, de todo lo que vemos, olemos, escuchamos, de todo lo que está a nuestro alrededor.